universitario completamente en vivo, va a ofrecer conferencia de prensa el día de hoy Miguel Herrera, por ahí alrededor del mediodía, ya que termina el entrenamiento de Tigres, que han estado entrenando, pero no han hecho todavía trabajo de fútbol, han eh, trabajado balón parado, otro tipo de, de prácticas, pero todavía no se meten de lleno al trabajo que pues es con eh, táctica, con pelota, porque pues han estado entrenando en espacios abiertos. Ahora les tocó entrenar en el estadio universitario, pero si te parece, vamos a empezar con la convocatoria que presentó el día de ayer Gerardo, el Tata Martino, y ahorita nos metemos de lleno al tema del clásico, porque hay novedades, seis elementos de los rayados del Monterrey conforman esta lista, Monterrey es el equipo base de la selección mexicana, está de las novedades en la convocatoria de Eric Aguirre, dentro de los elementos del Monterrey, también Luis Romo, por ahí Rodolfo Pizarro, que regresa a una convocatoria, el gran ausente para muchos, el guardameta de Santos Acevedo, que no fue llamado, pese a que convocaron a cuatro porteros, como lo es Cota, Ochoa, Talavera, y Jonathan Orozco. Chicharito, pues ya sabemos que no va a estar en las convocatorias, y esta vez también fue relegado de la lista, donde México buscará en en los últimos tres partidos su boleto al mundial, ojalá que puedan Ganar y, y tener ese boleto al Mundial de Qatar. Y bueno, pues así las cosas dentro de la selección mexicana, terminando esta jornada de fin de semana, deberán de concentrar al, al, al llamado del Tata Martín. Y bueno, pues también en lo que corresponde ahora sí al clásico Regio Montano, en la edición 127, los Tigres están entrenando aquí en el estadio universitario, están ya realizando el interescuadras, ...con miras a lo que ya es el compromiso del día de mañana, siete de la noche... ...aquí pues habrá pura afición felina prácticamente... ...ya sabemos lo que sucedió en Querétaro y por eso se tomaron otro tipo de medidas... Eh, ...la alineación que podría plantear Miguel Herrera para el partido del día de mañana... ...es con Abuel Guzmán en la portería... ...Igor Lichnowski estaría integrándose de nueva cuenta a la titularidad... ...junto con Guido Pizarro y Jesús Angulo como centrales en línea de tres... ...Javier Aquino como lateral carrilero por derecha... Por izquierda, por derecha, Jesús Dueñas. En el medio campo, Carioca, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones y Florian Tubano. Una especie de rombo. Mientras que André Pierre Guignac es el delantero que estaría en el ataque para marcar los goles. Buscando acercarse a la marca de Bahía que está a dos tantos. Y bueno, por parte de los rayados del Monterrey, ¿cómo estarían jugando el equipo de Víctor Manuel Bucetich? El partido 127 del Clásico Regiomontano. Con Esteban Andrada en la portería César Monte, Sebastián Vegas en la defensa central Erika Aguirre por izquierda Estefan Medina por derecha Celso Ortiz en el medio campo junto con Luis Romo Rodolfo Pizarro y Maxi Mesa como volantes por fuera mientras que Vincent Jansen y Joel Campbell estarían en el ataque para este partido Habló pues eh, Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo del Monterrey, habla sobre lo que representa para él este clásico regiomontano. Yo en lo, lo personal lo vivo, lo disfruto y trato en un momento dado de llevar a cabo eh, de esta manera positiva al plantel, saber que no podemos desbocarnos porque en automático el deseo de, de, de, o esa emoción, o ese sentimiento, no, no, no nos puede rebasar. Tenemos que ser muy inteligentes, muy prácticos para no vernos afectados y que no nos vaya a generar un problema ese deseo de querer ganar por fuerza. Entonces, creo que tenemos que tener mucho equilibrio y mandar ese mensaje de equilibrio hacia toda la gente de que esto es un deporte, o sea, es un juego, sí queremos ganarlo, pero es un juego simple y sencillamente. Y bueno, pues Catherine, eh, ya que andamos con todo lo del clásico y demás, pues eh, nos dimos a la tarea de dar nuestros pronósticos, a ver quién es más eh, cercano al, al atinarle al marcador. Y de, de, de ahorita te digo, vamos a pensar en una apuesta para ahorita al final del bloque ponernos de acuerdo entre tú y yo, tigre, tú, rayada, yo, vamos a ver qué onda. Pero por lo pronto, mira, aquí te presento los pronósticos. Ya escuchábamos por ahí a Marcial, a, a Carla también. Bueno, mira, aquí está la pizarra donde nos, eh, los compañeros nos dieron sus pronósticos. Yo... Auguro que van a empatar, ni Tigres ni Rayados, me parece que el Clásico va a terminar empatado 2 a 2, tú dices que 2-1 va a ganar Tigres, oye, puro Tigre, ahí en Ciber TV, hay que hacer contrataciones, Sofi, hay que hacer contrataciones de Rayados, porque mira, Tigres que gana, dice Yuli, 2-1, Poncho dice que gana Tigres, 3-1, Carla dice que gana Tigres, 2-1, Nayeli Peña dice que gana Tigres, 3-0, Marcial dice que gana Tigres, 2-0. No, hombre, ya, ya hasta me dan ganas de mejor apostarle al triunfo a Rayados después de ver a tanto Tigre apostándole a, a su equipo a favor. Yo creo que van a terminar el empate, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Oye, Rafa, puros Tigres, pero fíjate que Alfonso es Rayado y él dice que el marcador es 3-1 a favor de Tigres, entonces, ¿ese vale más? no confía en su equipo bueno, se vale, porque Rayados no andaba también, pero llegó el Rey Nidas y ya sabemos que todo lo que toca lo convierte en oro entonces, bueno, pues por ahí se puede se puede pensar en uh -huh. que pueda Monterrey sacar un resultado favorable acá de la cancha del estadio universitario para mí favorable es el empate, yo con el empate te lo firmo ahorita donde sí, quieras yo decreto en esta mañana que van a ganar 2-1 a favor de Tigres, pero oye, ya estamos platicando sobre la apuesta que la hemos estado platicando también durante estos últimos días. ¿Qué se te ocurre, Rafa? Mira, he estado pensando, dije, a ver, ¿de qué manera? Puedo hacer que pase una vergüenza, Catherine, porque tú siempre te vemos bien arregladita, bien vestida, peinadita, maquillada. Y que a ver, vamos a, a, a exhibirla también, que es un ser humano común y corriente, ¿no? Que no es esa muñequita porcelana. Entonces, mira, lo que se me ocurre, tú dime si aceptas o no. Yo lo propongo. A ver. Mira, uh -huh. como yo sé que va a, a, a ganar rayados o al menos como rayado tengo esa ilusión, esa esperanza, te propongo que laves mi carro con tu camisa de tigres. Y ahí en el estacionamiento de Ciber TV te pongas a lavar mi carro, encerar, pulir y todo eso, eh. para, que, para que puedas, pues así con tu camisa orgullosa de tigres de que te hicieron hacer pasar ese ridículo. ¿Cómo ves? Y si no, Oye. pues al revés, yo te lavo tu carrito con agüita, jabón y toda la cosa. Pero es un lavado completo con encerado, pulido. Ay, va a estar, va a estar <ríe> No, mira, fuerte. nomás con, mira. con pura agüita, con pura agüita, nada más para que bueno, se le quite la tierrita y... que traiga... Y Ajá. ya con eso es suficiente. Y con trapitos, con aguita, porque hay que cuidar el agua también, Rafa. Claro, sí, ¿no? En una cubeta sí. y ahí le, le y luego la, el agua que sobre, pues le echamos a las plantitas y todo, porque por supuesto que hay que cuidar el agua. Entonces, queda la apuesta? Mira, lo estoy pensando porque no sé si con una playera normal o con la de tigres. Ay, la veo difícil eso, pero bueno. Con bueno. la de tigres, porque tigres es el que te a pasar el ridículo. Está Entonces, bien. tú la de tigres, yo me pongo la de rayado No, bueno. o sea... La de tigre puesta, Tú lavas el carro con sí. un trapo normal. No, sí, crees sí, que sí. No, no, no. Por respeto no, no, no. a, a los equipos. Bueno, está bien, perfecto. Como estoy segura de que vamos a ganar, entonces tú nos vas a limpiar el carro y también a los del equipo, porque ya está diciendo la productora Adriana que ya tiene una camioneta que si se la puedes limpiar ah. también. Ah. Ay, la esa, pues se van a apuntar todos. Oye, y Poncho y. y... Y Carla, y Julio, y Marcial, pues ellos, que ¿Nomás van a estar viendo ahí o qué? Oye, ¿y si empatan, cómo va a estar la apuesta ahí? Si empatan, ¿qué te parece si invitamos a que Poncho nos lave los carros, los carros a los dos? <risa> Digo, pues, ¿también, ¿no? creo no? que quiera. Eso le pasa por, eso le pasa por, por andar, no, por no confiar en su equipo. Ese va a ser el castigo para Poncho. Si empatan, bueno. Poncho es el que va a lavar el carro, ya sea tuyo o el mío, no importa, nada más que el... Bien. el, el, el la, las ganas de verlo lavando un carro con eso yo me doy por servido. Y mira, que vaya piña nuestro camarógrafo, nos uh -huh. grave ahí cuando estemos lavando y luego ponemos ya el clip donde eh, cumplimos la apuesta al día siguiente en el noticiero. Excelente. Bueno, ahorita le mandamos un mensaje para informarle. Entonces, tú vas a seguir en el estudio universitario, Rafa. Sí, más adelante ya en el, en el corto de mediodía les presentamos más información porque hubo sorteo de Champions y hablará Miguel Herrera y eso obviamente lo tenemos más adelante. Perfecto, te agradecemos por esta información y continuamos con más.